seguramente pienses que no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que hay? Aceptar el trabajo que sea y trabajar por lo que sea y que eso será bueno para ti porque te ayudará. Nada más lejos de la realidad. O quizás hayas dicho a los demás que nadie tenía que ir a trabajar, y los mismos esclavos se te habrán echado encima. Y estás en lo cierto como veremos a continuación. Es lo que quiere el capital. Fomentar el trabajo esclavo y hegemonizar cada vez más su discurso. Y yo lo estoy viendo en las calles, en las conversaciones de bar. El capitalismo es como un caballo desbocado. Es irreformable. Solamente se puede contener. Con el rojo. Quizás estés esperando a que alguien haga algo, que luche por ti. A que otros se prinden. Yo desde aquí lanzo una propuesta. Un chat de Telegram donde todo el mundo nos pongamos de acuerdo en no ir a trabajar simultáneamente en uno o varios días en concreto. No hacer eso mismo pero a la inversa. No consumiendo. Millones de personas. Llegar a un consenso, votar, decidir, crear varios administradores en el grupo y votarles. Que a esto se sumen todos los países y que el capital no tenga ninguna parte a dónde ir. Retribuir mediante Bitcoin u otro medio, que no tiene por qué ser dinero, a aquellos usuarios que demuestren de alguna manera su lucha, sean yendo a trabajar, etc. Lo debatiremos. Quien no luche o aquellos esclavos que adoren a sus opresores no tendrán derechos. Esto hay que hacérselo saber. Porque entonces disfrutan de los logros conseguidos por las luchas y encima luchan para que tú pierdas ese bienestar y derechos. Ya no tienes nada que perder, y si una idea que aprovechar. Con la organización de vida en uno o varios días esto se puede hundir. En Telegram se pueden crear grupos de 200.000 usuarios. Es potente. Los medios para conseguir el objetivo los tenemos. Promueve esta idea y haz que se borren todas las cortinas de humo que crean los medios. Para que haya ricos tiene que haber pobres. Es así de fácil. Si el trabajador vive y lo pasa mal tiene que hacerle saber al rico que hará lo posible para que él lo pase mal. No hay otra manera. Tienes que meter miedo al capital. Apostar fuerte. No hay elección. Puedes empezar desde ya entrando al grupo de Telegram, o dejando opiniones aquí en el vídeo. Ya sabes, dale like, comentar.